Soy suave como la mantequilla, algo perverso, un criminal en cubierto, Es impresionante y con qué talante fui capaz de entrar en tu corazón. Pero no creas lo que ves. En el fondo soy tu perrito fiel. Aunque brille no hay resplandor, me muero por tenerte a mi alrededor. Soy suave como la mantequilla, algo perverso, un criminal encubierto. Es impresionante y con qué talante fui capaz de entrar en tu corazón. Fue la culpa de mi mamá, que me aprendió como debe ser. Que me aprendió a brillar como una estrella, aunque nunca perder, como siempre es.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 pero te lo aseguro, aunque brille tanto, muero en confusión y entré en llanto, y vivo al ritmo de tus deseos, y paso a paso más que veo, bailando el tango que es la vida, me convertiste en bala partida, pero no creas lo que ves,